el cómo este proyecto se relaciona con mi núcleo familiar actual que es la Tere mi señora con Domingo que es mi hijo mayor y la Manuela la Manuela no había nacido mientras yo desarrollé este proyecto ¿ya? este proyecto este libro está dedicado al Domi está... yo el primer libro que edité que es con sentido común se lo dediqué a la Tere este música y el lobo, está dedicado a Domingo y el próximo libro que quiero hacer va a ser para Manuela eh... Está súper cruzado por, por ese núcleo familiar, esta, este proyecto, esta historia. ¿Por qué? Bueno, porque el Domi es como el receptor oficial, podría decirse, de todo este esfuerzo. ¿ya? En el sentido de que mi vinculación con este formato de libro tiene que ver demasiado con mi experiencia de lectura con él. En, en lo que han sido, él tiene hoy día tres años y siete meses, ocho meses. Entonces el álbum Ilustrado ha sido como la manera de introducirlo a la, a la literatura, al libro, como formato. Y, y hemos hecho mucho uso de, de este formato del libro. Eh, es muy parte de nuestra relación. Entonces, poder hacer una, una obra en este formato, pucha... De hecho, tenía que apurarme por, para que no estuviera demasiado grande Domingo para esta historia. De hecho, yo creo que ya está un poco grande para, para, para esta historia, pero bueno. Entonces, Domingo es un motor eh, esencial en la energía que nutre al proyecto y la Tere bueno el nombre Terusica viene de de un sobrenombre de ella que una tiene una tía que le dice Terusita entonces, un día dije Terusica acá, había como una sonoridad cercana a Caperusita sin serlo y era como que me funcionó ya, ya no además es como un poco meter a la Tere también en la historia en, el, en, la, en la historia del proyecto porque ella es me impulsa demasiado como a, a no cesar en, en, en yo tratar de dedicarme a hacer lo que me gusta. Entonces, y eso está dentro de los agradecimientos del libro. Lo primero es a mi familia y en eso a la Tere que, que es mi impulsora. Es como la que, me, la que me cachetea para que yo me mueva y esté ahí postulando en el fondo el libro y está conmigo ese día y me revisa los textos para que esté bien redactado y ella que tiene un montón de experiencia en, en postulaciones y sabe cómo es el tema pucha es, es demasiado importante también por eso pues, le dedica horas me apoya con horas de, de su tiempo en en que yo haga las cosas que ella siente que tengo que hacer y que finalmente si sí son las cosas que tengo que hacer